Hoy estamos en el segundo día del ciclo de militancias, hoy nos acompaña Felipe González, el bueno, Felipe González Bello, y antes de hacer la presentación de lo que sería el perfil de Felipe, como siempre intentamos explicar por qué hacemos el ciclo de militancias y un poquito. Yo creo que podríamos empezar con una, con, un, con una musiquilla estilo película de Desmemoriados y la vorágine presentan porque realmente el trabajo que, que hacemos desde Desmemoriados está muy vinculado a la acción de, de la vorágine y, y en este caso también queríamos aprovechar para, para contar muy brevemente que, que el trabajo que hacemos desde Desmemoriados es por el tema de la, de la memoria colectiva, ¿no? En este sentido, ahora mismo en el Parlamento tenéis la exposición que Desmemoriados y la Vorágine, o en este caso La Vorágine ha, ha organizado y desde Memoriados colaboramos, que es lo de las cajas negras de, del exilio, que se puede ver hasta el, día, eh, hasta el día 10 de noviembre y que es un viaje a través de la experiencia de Manuela Parra, de lo que fue su, su experiencia vital como hija de persona que pasó por los campos de, de concentración franceses, ¿no? de los republicanos españoles en los campos que los franceses les metieron. Y bueno, es interesante pasar, hasta el día 10 está en la sede del Parlamento. ¿no? También, a los que no, no, lo, no nos sigáis todavía a través del documento del mes que publicamos en el diario.es, es decir, el próximo documento de... ...del mes eh, va, va a reflexionar con, un, con uno de los documentos sacados de nuestra base de datos... ...que es, una, es el objetivo al final de Desmemores... ...que es construir una, un archivo digital con la memoria colectiva... Va, ...va a versar sobre la cooperación con el pueblo saharaui... ¿no? ...con la primera marcha que se hizo desde Cantabria en apoyo al pueblo saharaui. Y también queríamos referiros que seguimos empeñados en que desde el Parlamento... ...se haga un reconocimiento al caso de Almería y en eso seguimos haciendo gestiones y esperamos, somos gente de, de amplias creencias y de amplia fe, esperamos que el próximo año se pueda celebrar este acto y que por una vez se reconozca la dignidad de estas personas que como sabéis, eh, gente normal y corriente y que un momento dado se ve sorprendido en una historia y perdieron la vida pues a manos de una gente que interpretó que la ley eran ellos y que podían saltarse los derechos. Y, y, y ahora lo único que nos queda es devolverle la atención a Felipe y, y un poquito mm, comentar el por qué Felipe está aquí. ¿no? Es decir, el ciclo de militancia este, este año se circulan de largo recorrido, personas que, eh, como el caso de Felipe, desde muy jovencito, desde empezó empezó su trayera de militancia, en concreto empezó, mm, eh, sus primeras movilizaciones fueron contra la selectividad, eh, y luego él, en eh, magisterio, que fue un nicho de militantes de diferentes organizaciones, empezó a, a entroncar con lo que fue la, la Joven Guardia Revolucionaria el, y el PT, que luego él nos contará, eh, presidió la junta que promotora que organizó o que intentó organizar la Semana de Solidaridad con las universidades europeas, con la universidad en el año 76, que es un acto eh, que casi casi se ha perdido lo que es en la memoria, pero un acto realmente ambicioso, eh, eh, cuando también militó en la Cesut y a partir del año 86 eh, empieza a militar en el OGT a partir de su experiencia laboral en, en, en, en el en, en el campo de pues, en su, en su mundo laboral que nos contaba, también pasó posteriormente por Izquierda por el PSOE y yo creo que le debemos devolver la palabra y un poco ver cuál es su trayectoria y Nacho, te toca ejercer. Bueno, el bueno pues eh, Felipe, no lo que conveniente, pues vamos a seguir un, sí. un esquema temporal, pues más o menos lineal atrás hacia adelante, bueno, sin rigideces ¿no? en, en lo que vayamos hablando. Y bueno, recordar a, a las personas presentes que Felipe está aquí como militante individual y no como representante o banderado de ninguna organización sindical o política. Bueno, pues empezamos. A modo de datos básicos, Felipe, ¿en qué año y dónde naciste? Pues nací en el año 56 eh, en María que es donde pasé los primeros años de, de mi juventud. Uh -huh. eh, ¿Viniste a Santander a, a quedar, Felipe? Pues eh, realmente a partir de los 20 o 21. Entonces teníamos la posibilidad, a pesar de todo, de emanciparnos pronto los, los jóvenes. Y ya con 19 o 20 años pues, pues me fui de casa y, y ya con otros amigos pues, vivía aquí en pisos en Santander. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es el perfil de tu familia? ¿A qué se dedicaba en casa? Mi familia no tenía una trayectoria política, o sea, no, no, yo no vengo de una familia política de izquierdas. Eh, mi padre era un trabajador de una empresa entonces grande, como era el estándar eléctrica, era una empresa que tenía ahí en año pues como tres mil o tres mil y pico trabajadores, pero no tenía ideas políticas realmente. ¿Qué estudios cursaste y más o menos en qué fechas? Pues como os he dicho, eh, eh, después del instituto eh, empecé magisterio, que efectivamente eh, hay que recordar que entonces en, en aquella época en, en Cantabria, la Universidad de Cantabria era una universidad muy pequeñita, que apenas tenía pues, eh, unas poquitas facultades y escuelas. Y elegí magisterio no tanto por vocación, sino porque era... Eh, lo más cercano eh, a mis inquietudes y, y era el magisterio, estuve desde el año 74 al 77. ¿En qué momento o con qué motivo recuerdas que, que inicias tu faceta combativa? Yo, el, el primer recuerdo que tengo de, de. Bueno, si se puede llamar de esa mi faceta combativa fue cuando estaba en el instituto, eh, cuando se trató de implantar la selectividad eh, para ir a la universidad, hasta en ese momento no, no, no la había, y entonces pues, llegaron un grupo de jóvenes al instituto de estudiantes y bueno, nos explicaron lo que había, tenía 16 años, supongo, 16, 17, y a partir de ahí pues, hicimos un grupo para ir a otros institutos, y, bueno, y con los profesores de... ...que teníamos en el Instituto de Camargo, pues eh, fue cuando me introduje digamos, el gusanillo de la política... Y, ...pero fundamentalmente fue a empezar el magisterio, que aquello entonces era la Universidad de Cantabria en el año 76... ...como todas en, en el resto de España, pues era un nido de inquietudes eh, eh, y, eh, nos dedicábamos más realmente a hacer asambleas... ...y a pelear que, que a estudiar buena parte de los estudiantes... Era un momento álgido, los últimos tiempos del, del franquismo y además había una actividad política enorme, es decir, de la izquierda, fundamentalmente del, del Partido Comunista, de, como se ha dicho, del Partido del Trabajo, de otras organizaciones trotskistas, éramos un, recuerdo un montón de, de gente en asambleas, eh, saliendo todos los días a la calle por diferentes eh, reivindicaciones, eh, reuniéndonos en la universidad, las diferentes facultades y escuelas, en fin. Ahí yo eh, tuve cierto protagonismo porque fui elegido delegado de magisterio y entonces los delegados de, de cada escuela y cada, de cada facultad pues nos reuníamos y a, a su vez nos reuníamos con, con otros delegados de, de España. y Íbamos a Madrid después de hacer eh, colectas, porque tampoco teníamos dinero ni ni medios para, para poder movernos como ahora y eh, pues eh, digamos que en, ese, en esos viajes pues eh, fui conociendo a mucha gente, fui empezando a leer eh, que hasta ese momento la verdad es que no tenía mucho conocimiento de ni yo ni mis compañeros que era más por ese ímpetu de buscar las libertades de y de por eso de, que algo más eh, elaborado o estructurado y a partir de ahí, bueno, pues todo, todo lo que fue surgiendo, ¿no? ¿A qué grupo o formación política te, te afiliaste? Pues eh, yo me afilié cuando empecé en magisterio al Partido del Trabajo y a su sección juvenil, que entonces se llamaba la Joven Guardia Roja. Era un grupo eh, maoísta entonces. Éramos eh, un colectivo pequeño, pero de gente, digamos, pues con muchas inquietudes y muy activos y de hecho pues eh, muchos de ellos, buena parte de ellos siguen teniendo protagonismo, o lo han tenido en los últimos años, es decir, en gobiernos, en ayuntamientos, en movimientos sociales, es decir, que buena parte de, de aquellos compañeros que empezaron conmigo pues eh, siguen en la lucha en diferentes facetas. Pero fundamentalmente fue la profesora que teníamos entonces, que era Isabel Tejerina, que sé que también ha estado aquí, eh, fue un poco la que nos eh, animó a afiliarnos y a partir de ahí pues e, e iniciamos las actividades. Uh -huh. eh, como has dicho, que militaste en la Juven Guardia Roja y en el PT. ¿Cómo era la dinámica de esos grupos? Eh, ¿Había mucha formación teórica, primaba el activismo, la propaganda? Bueno, yo, eh, hay que decir que hay que desmitificar un poco, porque a veces uno lee cosas por ahí eh, y parece que éramos eh, gente que nos dedicábamos a estudiar marxismo durante horas. No bueno, era así, éramos jóvenes con inquietudes, Con decía un escritor que murió hace unos años, pero que a mí me ha gustado mucho, que era Manuel Vázquez Montalbán, que decía siempre que, que la mayor parte de nosotros íbamos pues... Eh, con cinco duros de ideología, pues eso, sabíamos un poco de las cosas, hacíamos algún tipo de reuniones. De hecho, nosotros éramos un grupo maoísta, en realidad, eh, pues eh, sabíamos poco de lo que estaba pasando en China en ese momento, más que eh, cuatro ideas eh, generales pero éramos unas personas con las inquietudes, que, que realmente mmm, por lo que peleabas era por la libertad, cada uno en sus grupos. Tengo que decir una cosa que también, mmm, por eh, hacer un, algo de autocrítica pasado el tiempo, y es que éramos muy sectarios, éramos grupos muy sectarios, es decir, nos dedicábamos... Eh, la mitad del tiempo a pelear contra el gobierno y la otra mitad a pelearnos entre nosotros, es decir, las relaciones entre eh, el PSOE no existía prácticamente pero entre el PC y los partidos a la izquierda del PC, ya fueran maoístas, eh, el Partido del Trabajo la ORT eh, la Liga Comunista Revolucionaria otros grupos trotskistas, pues eran de peleas continuas, es decir o de tratar de boicotear sus eh, planteamientos. O sea, no había en absoluto unidad de acción. Con eso sí que yo creo que... Tampoco es que lo haya ahora mucho, ¿no? Podríamos decir, pero eh, si algo podíamos destacar como negativo de, de la izquierda en esos momentos era la falta de unidad y el sectarismo que teníamos. Yo recuerdo las asambleas en la universidad que las eh, planteábamos, por supuesto, para sacar adelante nuestras reivindicaciones, pero contra las reivindicaciones también, de los compañeros de otros partidos que después hemos compartido militancias, ¿no? Es decir, que, porque realmente la mayor parte de ellos después hemos eh, acabado pues, en UGT, en comisiones, en el SOE, en el PC, pero entonces éramos eh, gente muy sectaria. Bueno, eh, se ha hablado y tiene no lo he hecho al principio que la Escuela del Magisterio era un, un hervidero de, político, ¿no? aparte de las, eh, estas opciones de dentro de la izquierda que has comentado, ¿había algo a la derecha? No, ya he dicho que ni siquiera al es. Ni siquiera soy. Es. es decir, realmente eh, en la Universidad de Cantabria, eh, en esa época, solo había desde el PC para la izquierda, no había, no había otras cosas. Bueno, todavía había algunos restos del, del SEU, del sindicato vertical digamos del sindicato falangista de estudiantes, eh, yo recuerdo algunos enfrentamientos en, en la universidad, enfrentamientos dialécticos, eh, pero de la derecha tradicional o de lo que podríamos llamar el centro de derecha, no existía en absoluto en, en ese momento en la universidad, yo no conocía a nadie que fuera del Partido Socialista, no conocía a nadie, en la universidad digo, eh, fuera de la universidad sí que había un partido socialista muy pequeño, yo sí que con Jaime Blanco y con algún grupo de gente del PSOE sí que hablábamos algunas veces, o nos peleábamos más bien, pero en la universidad, en la universidad no. Eh, bueno, has dicho que como delegado de magisterio viajabas a Madrid para reuniones, ¿qué tipo de... Planteamiento, ¿qué tipo de reuniones de reivindicaciones o eh, con qué fin ibais a Madrid, en esas reuniones de coordinación? Eh, en, teoría, en teoría eran reivindicaciones académicas, ¿no? Pero la realidad es que lo que había debajo siempre era una pelea por las eh, libertades. Es decir, nos reuníamos eh, en Madrid delegados de facultades o de escuelas de toda España, realmente todos. Además de ser delegados de esas escuelas a facultades, todos éramos miembros de partidos de izquierda, yo creo que todos prácticamente, y, y las reivindicaciones realmente eran reivindicaciones más políticas que académicas, pero es lógico, es decir, una España sin libertades, pues eh, no digo que fuera un pretexto el pelear por temas académicos, pero realmente lo que había detrás era pues una pelea por la libertad. ¿no? Bueno, volviendo a, al PT, bueno, su sindicato afín eh, era el, la CSUR, no la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores. Con respecto, bueno, con, tomando como referente, ¿no? con respecto a comisiones o la OGT de aquel tiempo, ¿qué planteamiento tenía ese sindicato, qué planteamiento diferencial? Eh, la CESUR y, y, el, y, el, y el sindicato unitario, que todavía sigue, eran dos sindicatos que se crearon, digo, eh, pues eh, como correa de transmisión de los dos partidos maoístas que entonces estaban ahí, que eran eh, el Partido del Trabajo y la ORT, y eran sindicatos de cuadros, no eran sindicatos de masa, eran sindicatos muy combativos. Fundamentalmente en el sector de la construcción incluso hubo eh, una época, una huelga de más de un mes en la construcción muy violenta y muy dura, que fue eh, protagonizada por, por la CESUT entonces, y estaba la construcción en el metal un poco menos eh, y era pues lo mismo que el partido que realmente eran reivindicaciones laborales por supuesto pero detrás de ellos siempre había las reivindicaciones políticas eh, eh, peleando por la democracia uh -huh. ¿Cómo recuerdas el, el hecho de la legalización del pt o las primeras elecciones democráticas ¿no? que pueden ser puntos de interés pues ahí eh, el gobierno hizo hizo un poco de trampa, podríamos decirlo así ahora con perspectiva. Recordaréis que legalizó en la Semana Santa del 77, legalizó al Partido Comunista, pero no legalizó a los partidos a la izquierda de, del PC, no legalizó el pues, Partido del Trabajo, la ORT, los partidos trotskistas, todos aquellos partidos no los legalizó, ni tampoco a la izquierda Republicana. Y ahora, ahora es que Republicana Republicano no la legalizó porque se apellidaba Republicana eh, y, a, y a los demás partidos pues porque eran lo que entonces se llamaba la extrema izquierda y digamos que hasta el PC era hasta donde se legalizaba. Y lo que hicieron fue legalizarlos justo en las vísperas de las elecciones de, del 15 de junio. Entonces lo que por parte del Partido del Trabajo que era donde estaba, lo que se hizo fue una, una coalición eh, de... Partido del Trabajo con otros partidos minoritarios regionales de España y con Esquerra Republicana que entonces pues eh, eh, como digo no estaba tampoco legalizado eh, nos presentamos eh, llamándonos Frente Democrático de Izquierdas y eh, sacamos un escaño en Cataluña, un escaño que era de Esquerra Republicana porque era eh, liber Barrera que fue además luego presidente del parlamento en Cataluña era el, el, el que iba el número uno en la, en la lista de, de esa coalición que lideraba el Partido del Trabajo y Esquerra Republicana Bien. Eh, poco después ante la Constitución, ¿qué postura tomó el PT? Bueno, yo eh, después de las, de las elecciones eh, del 15J tanto el Partido del Trabajo como la ORT y los demás partidos de la extrema izquierda que sacamos unos resultados eh, muy flojos, eh, pues realmente, y, y la dinámica ya de, digamos, del de comienzo de la democracia, eh, fue un partido que se quedaron muy tocados. Es decir, que eh, el PC tuvo ya una eh, importancia que hasta ese momento todavía no había tenido, digamos, en, en la nueva democracia, en la pre -democracia española, y el tanto el PT como la ORT pues fueron un poco yendo a menos. Eh, tomaron la decisión, a pesar de lo que he dicho antes del sectarismo que había, que era enorme entre, entre los diferentes partidos, pues de unificarse. A los dos les iba mal, pues entonces decidieron, se decidió por arriba además, desde Madrid, se decidió que se unificaran el Partido del Trabajo y la ORT. Pero aquello fue un desastre. Quiero decir que no, no funcionó. Pues, porque no, no eh, había conexión entre unos y otros, y siguió, aunque en teoría estábamos unidos en un mismo partido, siguió cada uno funcionando por su, por su lado, y realmente, pues, eh, fluyendo a menos. Ya, pero es, es curioso, ¿no? Que bueno, el resultado en las del 77 mmm, no, es, no es nada bueno para los partidos, ni siquiera para el PC, los partidos a la, mm. a la izquierda pero bueno luego las elecciones municipales creo del 79 sí. pues eh, <coughs> supongo el trabajo que realizaríais el, el PT saca un resultado en Santander interesante saca una concejala y la URT en Vega también se sí. vea sacar mejor resultado sí pero ya entonces es decir primero había un problema que es evidente es decir eh, todos los eh, todos buena parte de los militantes de, de esos partidos éramos jóvenes eh, estudiantes o trabajadores con, eh, con trabajos muy precarios, empezando su vida laboral y con el paso de, eso, de ese tiempo, pues eh, también la gente estuvo que ir buscando la vida. Decir que, en mi caso, en cuanto, por ejemplo, yo me tuve que ir a la mili, además obligado, porque por aquello de tener tenía antecedentes en ese momento, me habían detenido ya un par de veces, pues no me concedieron prórroga Tuve que dejar incluso, eh, no, me, no me permitieron acabar eh, el magisterio. Entonces eh, se permitía a la gente que estaba estudiando, eh, le daban prorroga hasta que acabara la carrera, salvo si tenías antecedentes políticos que entonces no te lo concedía. Entonces yo me fui a, a la mili y durante esos años, del 77 al 79, pues estuve fuera. no No... no tengo pocos recuerdos de esa época porque no estaba, no estaba encantable. Estábamos también haciendo algo que, que era un poco suicida, porque realmente la actitud de, entonces, de un partido como, como el que yo militaba, pues éramos muy radicales, realmente, en el mejor, en el peor sentido del término, quiero decir que estábamos dispuestos a hacer cosas que, que otros no se atrevían a hacer, eh, algunas con un riesgo evidente. Entonces, una de las cosas que... Eh, se había decidido en el, eh, en el Partido del Trabajo, es eh, formar un sindicato de soldados en el Ejército. Podéis imaginar lo que es eso, un sindicato de soldados. Y entonces, eh, a mí se me encargó, cuando fui a la mili, pues eh, formar un sindicato de soldados en... en eh, ...mientras estaba en la mili. Y lo hicimos. Y lo hicimos, quiero decir que no yo, otro pequeño grupo de compañeros que nos estaba ahí, eh, conseguimos hacer un embrión de un sindicato de soldados en el ejército, incluso reivindicamos algunas cosas, e, incluso con algún eh, alférez de estos eh, universitarios que también eran de, de, del PT. Entonces durante esos dos años nos dedicamos a eso, realmente con un éxito muy, muy limitado, primero porque en esa época y en cualquiera... Y en cualquiera, que es decir, ahora, también ahora, hacer un sindicato en el ejército, pues eh, como convenceréis, tenía muchísimas dificultades, pero en aquella época muchísimas más. Y entonces yo de esa época que, que va descendente al 79, pues tengo poca, pocos recuerdos de, de, de, de cuando volví, que fue a finales del 78, pues efectivamente en las elecciones municipales se consiguió concejal en San Andrés, que fue Santa Tejerina, la ORT, que tenía su fuerza en tornadera también, eh, consiguió concejal, y sí, si consiguió concejal en algún pueblo más por ahí suelto. Pero digamos que era ya el canto del CIS. Yo creo que ya eran partidos que estaban en su decadencia, en algunas comunidades, ya, ya no era un partido nacional, en algunas comunidades autónomas ya había desaparecido, porque o se había integrado en otros partidos, o porque la gente, buscándose la vida, pues lo había dejado y había dejado de invitar. Entonces digamos que ya era una época de decadencia, no tenía nada que ver. Yo creo que eran partidos que tenían más sentido cuando estaban peleando por la democracia que después no eran, no eran partidos para trabajar en la democracia realmente como éramos. No eran partidos de masas, eran partidos de cuadros, eh, eran partidos de gente muy activa, eh, que hacíamos muchas cosas, algunas como digo muy arriesgadas, incluso demasiado arriesgadas para, para el, eh, las posibilidades que teníamos de conseguir cosas, pero que no estábamos adaptados digamos, a los nuevos tiempos que estaban llegando, a los tiempos de, de la democracia burguesa, o como, que, eh, como la llamábamos entonces. ¿no? De, entonces ahí el PT, la ORT, los partidos trotskistas realmente eh, tuvieron una cierta decadencia y aunque no desaparecieron algunos de ellos, pero realmente fueron yendo a menos y ya dejaron de tener el protagonismo que habíamos tenido realmente eh, en la época de los últimos años del franquismo y la transición. ¿no? Bueno, has dicho que el proceso de, de unidad orgánica que se plantea entre el PT y la ORT no, no va a buen puerto, seguir funcionando de forma autónoma. ¿Había algún problema de fondo que nos quieras contar, Felipe? Sobre ese... no, no, yo no, a, a, algunas veces, eh, el, el, el responsable entonces, iba a decir, y ahora, ¿no?, eh, de la ORT, del otro partido que era José María Gruber, que conozco pues de, de, de entonces, pues lo he comentado algunas veces, eh, se decidió desde arriba, dos partidos, como éramos, he dicho lo de sectarios, ¿no?, que nos eh, unificáramos, Fruto de la derrota de los dos y de la situación económica complicada que teníamos. Y entonces, yo el recuerdo que tengo en Cantabria es que eh, nos unificamos, pero seguíamos cada uno reuniéndonos por apartado. Y entonces, cuando nos unificábamos y teníamos que decir con qué medios contábamos cada uno, mentíamos. Es decir, ocultábamos eh, los pocos dineros que teníamos, eh, no contábamos, eh, no dábamos el censo de militantes, en fin. Era un poco desastre, la verdad. Eh. Y eso duró, duró poco. Y mucha gente lo que le hizo aquello fue, pues decidió con cierta lógica abandonarlo porque aquello era un desastre. Bueno, eh, haciendo una mirada del presente, bueno, llevamos un tiempo eh, en el que bueno, parece que se está cuestionando vivamente la transición, ¿no? Incluso parece que se hace alguna enmienda a la totalidad, ¿no? ¿Cuál era, ¿Cuál era el programa político de la ruptura? Claro, eh, una de las cosas eh, que yo creo que es interesante siempre de comentar sobre esto es eh, en la época de la transición, y un poco antes, en los últimos años del franquismo, ¿no? que lo que viví, pues se eh, planteaba siempre eh, la dicotomía, entonces reforma-ruptura, era ¿eh? lo que estaba siempre en todas las conversaciones sobre los medios de comunicación. Lo que nosotros planteábamos desde la izquierda, desde la izquierda radical, era la ruptura. Es decir, lo que planteábamos es: la reforma eh, consiste en un franquismo descafeinado y la ruptura es acabar con todo y, y empezar algo nuevo. Eh, pero la correlación de fuerzas era la que era, es decir, no fuimos capaces de, de aquella de, de, de plantear eh, con éxito esa ruptura. Y al final lo que se quedó fue una reforma eh, con todos los defectos de, que tuvo. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que, que más nos molestaba a algunos, fue el tema de la amnistía, eh, cuando salíamos a la, a la calle pidiendo libertades, Siempre decíamos amnistía, libertad, amnistía y en algunos decían estatuto de autonomía. Eh, la amnistía era importante para nosotros porque había mucha gente eh, en las cárceles, había mucha gente a la que, a, eh, que estaba procesada. En mi caso, por ejemplo, cuando llego a la amnistía, yo tenía dos procesamientos eh, pues por eh, propaganda ilegal, por partido eh, político ilegal por eh, resistencia a la autoridad, bueno, entonces me pedían, no recuerdo cuánto, 25 años, 30 años, no recuerdo cuántos años de cárcel, no a mí, sino a todos los que estaban en mi, en mi misma situación. Entonces, con la amnistía pues eh, hacíamos toda la raza. Claro, lo que comprobamos cuando eh, se negociaban esas cosas es que era la amnistía para nosotros, pero también para los que venían del franquismo, para los que eh, habían hecho todo lo que habían hecho, eh, eh, durante el franquismo para la gente eh, con la que habíamos estado eh, a la, a la que no he sufriendo con la que nos había metido en, las, en la cárcel eh, yo recuerdo la última vez que que me detuvieron el, el policía entonces que llevábamos de, de la brigada político-social que me interrogó aquí en Santander pues ya recuerdo eh, eh, que me dijo va a llegar la democracia Vamos a ser todos amigos, yo he hecho cosas que a lo mejor no están bien, pero las hacía por obligación, pero al final va a haber una amnistía y vamos a quedar todos iguales. Bueno, ese era el planteamiento. Ese era el planteamiento que ¿por qué se aceptó eso? Yo creo que también, quiero es que se aceptó porque la correlación de fuerzas era la que era, es decir que eh, la realidad es... Ahora se hace una visión de la transición muy negativa y bueno, y todo el mundo tiene derecho a tener su visión eh, sobre eso, pero hay que ver también cuáles eran las circunstancias de, de, de momento. Y realmente eh, conseguimos muchas cosas porque claro, aquí hay gente ya que tiene edad para saberlo, pero otros no pues la España del franquismo era una España muy gris, muy negra y en la que no había libertades y en las que cuando a veces ves ahora o lees cosas ¿no? que, te, que te hablan de presos políticos o de falta de libertades o eso, bueno, pues claro, no tiene nada que ver, evidentemente, eh, los problemas que puede haber ahora con, con, lo, que, con lo que había ahí. Por lo tanto, avanzamos mucho, eso es cierto, pero nos dejamos ahí mucho, el acuerdo al que se llegó fue a cambio de ceder cosas que yo no creo que, que eh, estuviera ni bien ni mal, sino que en ese momento no fuimos capaces de ir más allá, aunque yo creo que fuimos bastante allá en, en las circunstancias y en las posibilidades en las que estábamos. Mi experiencia como sindicalista de ya 30 años o más de 30 años es que yo he negociado, iba a decir cientos, pero bueno, docenas, durante cientos de conflictos, de convenios, en realidad nunca negocias de igual a igual. Es decir, cuando negocia un empresario y unos trabajadores, bueno, pues eh, nos sentamos en una, una mesa, el mismo número de personas, pero no somos iguales. Unos tienen una fuerza y un poder, y otros tienen o tenemos otra. Y esa es una realidad que es así. Quiero decir, que no, no, eh, no está bien, no debería ser así, pero la realidad es esa. Y entonces engañarse con con eh, falsas dicotomías de que eh, tú puedes hacer las cosas de otra manera, y te lo hacer de otra manera, pero tienes que saber cuál es la correlación de fuerzas. Y en ese momento la correlación de fuerzas era la que era. Y ahora es la que es también, claro. Digamos Bien, tras el, el fracaso de la unidad entre el PT y la ORT, ¿qué opción tomaste y por qué motivo? Pues como decía, cuando Volví de la mili, eh, no había acabado magisterio, eh, quedaban un par de asignaturas voy, porque no me, no me dejaron acabar. Y cuando volví ya habían pasado dos años y tampoco me apetecía ya mucho no, no eh, volver a magisterio y, y entonces pues, me busqué la vida. Y tuve algún trabajo precario como todos los jóvenes en todas las épocas. Y después eh, vi una oportunidad, porque eh, eh, salí unas plazas en, en el hospital psiquiátrico de Parayas y entré a trabajar allí, eh, algo que no tenía nada que ver con mis inquietudes de entonces, quiero decir que no conocía absolutamente nada, del mundo de la psiquiatría, de la salud mental, me era absolutamente desconocido, pero entré a trabajar allí y la verdad es que me gustó mucho, eh, el eh, trabajo con enfermos mentales me cambió la vida en buena parte y aunque eh, después he estado épocas, largas épocas eh, de mi vida liberado y trabajando en el sindicato o en otras cosas realmente todavía hoy, que soy un cuidado parcial, soy trabajador de ese, no ya de ese centro porque el Hospital psiquiátrico de Prayas eh, cerró hace, hace un año, pero sí del centro que le sustituye, que es el Hospital de Lincres, y por tanto, digamos que empecé a trabajar allí en, en psiquiatría, aunque sin, sin abandonar nunca, como nunca lo he hecho en el mundo de la política, pero sí que, ya como trabajador, eh, pues ya ligado mucho más al sindicato, eh, y a los sindicatos, digamos, al mundo sindical que, que al mundo político, digamos, de los partidos políticos. ¿Por qué te afiliaste a UGT concretamente? Pues, eh, eh, yo creo, bueno, creo no, fue pura casualidad. Entré a trabajar, como digo, en ese hospital psiquiátrico y nada más eh, entrar a trabajar, pues se eh, planteó que ahí no había, no existía comité de empresa, no había habido nunca elecciones sindicales y, digamos, la gente que se movía en aquel entorno eran todos de la UGT. Y entonces pues eh, era un grupo de gente eh, luchadora con la que conecté bien entonces me afilié a la UGT. Probablemente si lo hubiera hecho eh, sin conocer a nadie, hubiera sido más lógico digamos por mis manera de ver el mundo entonces, que me hubiera afiliado a comisiones obreras más que a UGT. Pero fue esa pura casualidad. Bueno, eh, estamos ya pisando los 80 y bueno, antes eh, quería, quería que hablásemos de cuestiones, ¿no? Bueno, el, el grupo nuestro en el mes de, de agosto del año pasado, pues dentro de una serie que nos publican al principio pues de cada mes en el, el diario.es y que bueno, tiene como referente un documento de la base de datos que tenemos eh, bueno, pues vimos que tenemos un par de pegatinas y bueno, realizamos una pequeña investigación sobre ellas y llegamos a, a lo que es la, la organización en, en agosto del 76 en Santander de lo que iba a ser la Semana de Solidaridad de las Universidades Europeas con la Española y el Festival de los Pueblos Europeos que finalmente se prohibió, ¿no? Bueno, pues hemos, hemos sabido luego que precisamente tú, pues que entonces tenías 20 años cumplidos, eras la, la cabeza de esa especie de hidra organizativa, ¿no? Y bueno, entonces, aprovechando esta circunstancia, ¿cómo y por qué se decide montar este acontecimiento en Santander? ¿Cómo es la génesis? Bueno, es verdad, yo en esa época, eh, siempre dicen, ¿no? que decía Warhol, que todo el mundo tiene sus cinco minutos de gloria, pues fueron mis cinco minutos de gloria. Y, en el mes de abril de 76, se había celebrado en la Universidad Complutense de Madrid un festival que se llamó Los pueblos Ibéricos, eh, donde todos los cantautores, digamos, de renombre en aquel momento, pues intervinieron y fue un acto eh, en el que acudieron decenas de miles de estudiantes, y yo estuve allí en aquel acto. Y después de aquel acto, eh, el partido en el que estaba, en el partido del trabajo, nos reunimos y decidimos hacer una cosa parecida pero más grande porque así éramos en Santander y decidimos una cosa que íbamos a llamar el festival de los pueblos de Europa y... ¿en qué consistía aquello? pues consistía en una semana en la que iban a venir eh, pues eh, una serie de políticos eh, eh, famosos de, de la izquierda de todo el mundo de hecho pues eh, hablábamos de entonces de Jean-Paul Sartre o de, de Simone de Beauvoir o de los dirigentes eh, políticos de los partidos de izquierda eh, europeos eh, todos los cantantes que entonces eh, digamos, eh, eran, eh, estaban eh, en la izquierda o que eran eh, cantautores pues desde los, todos los españoles hasta pues, Bob Dylan, Phil Seeger, eh, Joan Maez, en fin un montón de gente así y con eh, mucho arrojo eh, y poco conocimiento decidimos que eso iba a tirar para adelante. Eh, desde el PT habíamos creado un embrión, que realmente ahí se quedó, de sindicatos universitarios, que se, se llamaba Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios, que era algo que había surgido unos años antes y había desaparecido en los años 60 en España. Y entonces yo era el el presidente de ese embrión de sindicato aquí en Cantabria. Como se decidió que fuera en Cantabria, no recuerdo si se decidió porque yo lo planteé en Madrid o porque fue así, no recuerdo por qué se decidió que fuera, eso sí que no lo recuerdo, pues entonces a mí me dijeron como presidente del Comité Estés Nacional, organizador de, de este festival. Esto que en principio era una idea absolutamente alocada, porque éramos un grupito de gente muy jovencitos y... y pocos eh, conocimientos de, de pocos o ninguno de, para hacer este tipo de actos, pues la bola fue creciendo, muchísima gente se fue apuntando, se fue animando, los medios de comunicación extranjeros le fueron dando eh, vidilla, la derecha en Santander se fue asustando, se fue asustando eh, y entonces eh, se convirtió en algo eh, que tuvo durante un par de meses pues una... Un importante nacional. Recuerdo, siempre recuerdo, eh, os digo que yo iba a cumplir 20 años, que decir que, que. Imaginaos en qué situación estaba yo viendo todo aquello que desbordaba. Yo recuerdo un día que salía de mi casa y vi eh, en un kiosco eh, una portada de Interview eh, con mi foto y, y con un, un reportaje de dos páginas eh, hablando del, de, del festival y, y una portada del País donde venía. Eh, una rueda de prensa que habíamos hecho en Madrid. Una rueda de prensa a que acudieron más de 100 eh, medios de comunicación de, toda, de todo el mundo. Incluido el diario Prata, recuerdo. Que entonces existía. Y entonces aquello nos desbordó, desbordó a todos. Hubo un movimiento aquí en, en Santander de, donde cientos de jóvenes a los que hacíamos voluntarios de aquello, pues se eh, apuntaron y hablábamos con empresas, con vecinos que nos traían... Eh, pero nunca hubo la más mínima posibilidad de que aquello saliera adelante, porque desde luego, estamos hablando de la España predemocrática en el año 76 el gobernador civil entonces de la época, ya dijo que lo prohibía absolutamente, el ministro del interior, eh, Martín Villa entonces, salió en rueda de prensa diciendo, además diciendo esas cosas que dicen a veces los políticos que no es que lo prohibiera, es que no habíamos pedido permiso, que era cierto no habíamos pedido permiso porque sabíamos que que nos se iban a decir que no, y entonces dijimos para que no nos digan que no, vamos a seguir adelante, y entonces pues tuvo una repercusión durante unos meses enorme, pero que al final pues eh, no, se, no se hizo. Primero, no sé cómo hubiera salido, porque eh, no teníamos esa capacidad organizativa para los probablemente decenas de miles, porque eso sí que hubiera venido muchísima gente aquel verano a, a, a Santander, y se hubiera generado... Un, Conflicto, no el que decían. Yo recuerdo algunas cartas en el diario Alerta de la época en la que algunos decían eh, que habían decidido llevarse a sus hijas fuera de Santander en verano porque iban a venir hippies a violar, cientos de miles de hippies de todo el mundo a violar a sus hijas. A... Ese era el sentimiento que tenía alguna gente conservadora aquí en Santander. Y aquello, pues eso, lo que decía, los cinco metros de gloria, desapareció. Bueno, al final no se, no se llevó y fue desapareciendo porque no había realmente no había nada detrás ¿no? había esa voluntad de hacer cosas, esa voluntad eh, ese eh, apoyo desde todos los lados tanto en España como en Europa que nos desbordó, fue algo absolutamente increíble pero que al final no se llevó a cabo primero porque era imposible en esas condiciones y segundo porque no teníamos capacidad no hubiéramos tenido capacidad realmente para hacerlo para hacerlo bien, ¿no? Ya has dicho que estuviste haciendo la mili más o menos entre el 77 y el 79, ¿no? Pero bueno, que fuera de, de la región, queríamos también preguntarte por, por la percepción la percepción que, de, que tenías o que tienes de la coyuntura que, que da lugar a la constitución de Cantabria como, como autonomía, ¿no? una autonomía separada de Castilla y León. ¿Existía algún tipo de, postura política de corte regionalista visible hacia finales de la dictadura, ¿se hablaba de algo? Eh, ¿Cómo y, y cuándo surge? No, yo eh, antes comentaba, porque una foto que habéis publicado de cuando se, cuando se anunció la, la, aut la autonomía de Cantabria desde el balcón del de, de Ayuntamiento del Cabezón de la Sal, que vi la foto que no había visto desde hace muchos años y realmente la mayor parte de los que aparecen en ese balcón son gente de izquierdas es decir, el eh, secretario general del PT, de la ORT eh, de los sindicatos del CESUT y el sindicato unitario del PC, del SOE realmente, porque entonces eh, la mayor parte de la derecha era eh, partidaria de nuestra unión con Castilla León pero realmente yo lo que tengo que decir mi, mi experiencia es que quien aparecía allí, digamos, como impulsores de todo aquello, y quienes fueron los impulsores fueron de la izquierda, pero realmente los que controlaban todo el tema de la autonomía eran gente de la derecha, es decir, era el alcalde de, de Cabezón de la Sala, incluso Calzada, que venía de la Falange, es decir, que ese era su, su currículum. Eh, Leandro Valle, que había sido presidente de Diputación Provincial de, de la Antigua Diputación Provincial, antes también de la democracia, y que venía donde venía, quiero decir que, bueno, pues la Antigua Diputación Provincial en eh, el franquismo, y Miguel Ángel Revilla, que no voy a calificar porque todos, hay ese sí todos lo conocéis, pero que tampoco venía, digamos, de, de los que luchábamos contra el franquismo, es decir, eso es. Ellos fueron los que lo capitalizaron, los que lo llevaron, pero realmente los que lo potenciaron eh, fueron los partidos de izquierda. ¿Hubo debate entonces? Sí, hubo debate, porque realmente como, como ahora, eh, con el tema de Cataluña, pues eh, realmente en teoría lo que opinábamos, la mayor parte de la gente de izquierdas es que los nacionalismos y los regionalismos no es una cosa de izquierdas, que la izquierda está por el internacionalismo más que por los nacionalismos y los regionalismos pero se decidió que como había una contradicción en, digamos en dentro de la derecha y de los postfranquistas y los nuevos demócratas de la derecha y tal pues que convenía eh, lugar en esa contradicción y entonces desde la izquierda se apoyó y se protagonizó eso pero realmente quien, quien eh, lo dirigían de verdad eran como digo gente de la derecha bueno pues eh, entonces retomamos ya el camino de, de los 80 ¿qué labor desarrollaste dentro de, de la UGT? bueno tengo que decir que probablemente no sé si en fin falsa modestia pero probablemente no sé si por méritos míos o porque eh, en una época en la que no había muchos cuadros sindicales eh, enseguida eh, pues me hicieron primero eh, miembro de la ejecutiva de la Federación de Servicios Públicos a la que pertenecía el hospital en el que trabajaba y en el año 86 entré en la ejecutiva regional de UGT en la que estuve ocho años y, y realmente quiero decir que no fui militante de base muy poquito tiempo porque enseguida tuve digamos ahí una carrera eh, rápida y, y entonces pues enseguida con poca experiencia todavía, experiencia sindical, ya tenía, en fin, es como he contado una experiencia política, pero poca sindical, pues me tocó ya momentos muy convulsos de, de los años 80 en, en, en Cantabria, la reconversión industrial, conflictos como los de Reynosa, el primer conflicto de Sniace, en fin, todos aquellos grandes conflictos que, que tuvimos en, esa, en los años 80, ¿no? Uh -huh. Precisamente, bueno, este año estamos eh, conmemorando el 30 aniversario de, de los sucesos de Reynosa. ¿Qué, qué recuerdos e impresiones tienes de, de aquellos días? Pues, eh, cuando pasa el tiempo, pues eh, a veces se ven esas cosas y se recuerda con una cita épica, ¿no? Pero mis recuerdos de Reynosa, de aquellos acontecimientos son recuerdos muy tristes, realmente. Muy tristes. Porque, te digo, después uno ve la épica y cuenta, e incluso los propios trabajadores a los que vi llorando y en situaciones muy complicadas entonces, pues luego cuando pasa el tiempo se dice y, no, y le quitaron a los guardias civiles, le quitaron los fusiles y no sé qué, y parece que era eh, una gran operación eh, donde los trabajadores se habían hecho eh, pues, eh, una conquista enorme, pero realmente fue un movimiento de miedo. Forjas y Aceros estaban en aquel momento en un, eh, como muchas otras empresas, en un proceso de reconversión. Había un dirigente en la fábrica entonces, eh, Antolín, eh, que era el que estaba llevando el proceso. Le nombraron, decidieron nombrarle para un cargo de consejero en el País Vasco, y cuando anunció que se marchaba, pues los trabajadores. Eh, que confiaba en aquel directivo porque bueno porque era un poco el que estaba llevando la, eh, el proceso aquel de reconversión y vieron que se marchaba, pues se cabrearon y decidieron eh, que no le dejaban salir hasta que hasta que se arreglaba el asunto. La cosa se fue complicando. Había un delegado del gobierno, ya entonces delegado del gobierno, que en fin, eh, iba a decir socialista, pero. Eh, que se llamaba Payarés, que era eh, probablemente el delegado del gobierno más reaccionario que yo he conocido de todos los que hemos tenido en Cantabria eh, hasta la actualidad, hasta la actualidad, era un dirigente, de, bueno, un, dirigente, un militante del SOE que había venido de Cataluña y que realmente tuvo una actitud eh, absolutamente demencial en, la, en aquel conflicto. Eh, sumado con eh, unas, eh, una guardia civil eh, que no estaba digamos, con la preparación que tienen ahora y que fue un desastre y que todo aquello se fue calentando y realmente aquello eh, pues no acabó una tragedia mayor pues porque a veces las cosas no eh, suceden así pero realmente mmm, aquellos días fueron días eh, muy tristes porque en realidad digo no era una lucha por algo, sino era un planteamiento defensivo en un momento determinado que no estaba ni siquiera previsto, que salió sobre la marcha, y que podía haber desencadenado eh, una tragedia. Y que, fijaos los años que han pasado, yo creo que han quedado ahí cierto resquemor por una parte de, de los ciudadanos de Campó con respecto al resto de Cantabria, de... Eh, que ha tenido que ver también con, con el tema del hospital de Campo y los demás, eh, un sentimiento ahí de, de menosprecio hacia ellos, de, de que no son como el resto de los cántabros de que no les tratamos los sindicatos, los partidos, las administraciones, igual a ellos que a los demás, yo no salí nada contento de, de tengo que decir, de aquel conflicto, realmente... Eh, vi muchas discusiones, muchas peleas de trabajadores no no, no peleas contra las guardias civiles, sino peleas de trabajadores de unos contra otros, de unos sindicatos contra otros no, no, no tengo buen recuerdo de, de Reynosa Bueno, eh, posteriormente eh, ha sido presidente del comité de empresa del de gobierno de Cantabria, creo que ha dicho durante, durante ocho años ¿no? Eh, que, eh, ¿Qué época te tocó, ahí. Bueno, eh, yo, eh, he sido presidente del Comité de Empresa durante esos años y luego he estado también Quiero decir que el Hospital Psiquiátrico sí de Parayas a finales de los 90, mmm, también con una lucha que nos costó mucho, pasamos a depender del Gobierno de Cantabria porque todavía en España y en Cantabria había eh, esa idea de que... Los enfermos mentales no eran enfermos de, como el resto de, los, de, los, de las patologías y por tanto no estaban en la ayuda social, estaban aparte. Y estábamos en un organismo que, que se llama, todavía, porque todavía existe, Fundación Marqués de Valdecilla. Y entonces no éramos trabajadores del de, de Gobierno de Cantabria, teníamos los mismos derechos que, que el resto de los trabajadores. Y los pacientes no eran pacientes del, del servicio de salud, sino eran pacientes pagados ahí en, eh, por, en la Fundación Marques de Valdecilla, una especie de, de hospital de segunda. Eso no, no pasaba solo en Cantabria, pasaba en Cantabria y en, y en el resto de España. Entonces hubo una pelea ahí por las dos cosas, que coincidió, porque los trabajadores queríamos equipararnos con el resto de los trabajadores del gobierno de Cantabria, y lo conseguimos, nos transfirieron al gobierno de Cantabria, y porque el hospital de eh, Playas pasara también al Bueno de Cantabria, a la Consejería de Sanidad y, y también lo conseguimos. Y a partir de ahí, una vez entré ahí, pues también hubo elecciones, ganamos las elecciones y, y entonces fui eh, durante esos años presidente de, del Comité de Empresa. Y bueno, digamos que mm, eh, coincidió con mi época también en la Comisión de Ejecutiva de UGT y entonces digamos que... Eh, estuve y vi además la diferencia tan enorme que existe entre los conflictos y los problemas que tienen que tenemos, ¿no? pues, tú de eso también lo sabes bien los empleados públicos que son unos problemas reales pero que no tienen nada que ver realmente con los conflictos con los problemas que tienen eh, los trabajadores en la empresa privada sobre todo en la mediana y pequeña empresa. Mm, eh... Desde tu experiencia, ahora eh, de la verdad, hay diferencias o matices en, en la naturaleza de las relaciones laborales, por ejemplo, en la función pública, eh, no ha comenzado una cosa contable, es decir, cuando está o cuando está el PSOE, y el PRC es distinto de cuando está el PP. No, no. De hecho, eh, los, eh, los mejores acuerdos que hicimos. Digo, que desde el punto de vista personal, fueron con, con un gobierno de un dirigente que precisamente no destacaba ni por su progresismo ni por sus capacidades intelectuales, que fue el gobierno de Sieso. Durante el gobierno de Sieso llegamos a los mejores acuerdos con, para los empleados públicos, acabamos, acabamos aunque fuera continuamente con el tema de la precariedad, que. En, en el gobierno de Cantabria no había habido nunca ofertas de empleo público, eh, en fin, entraba la gente como entraba. La época de Armachea fue terrible también, una época terrible. Y eh, con el gobierno de Sieso eh, ha sido el gobierno con el que llegamos a mejores acuerdos, y a... pero yo creo que tuvo que ver con que había un consejero de la presidencia que llevaba estos temas, razonable, que entendía que para sacar adelante las cosas tenía que llegar a acuerdos con los sindicatos, y, y realmente esa fue la mejor época. Eh, con respecto a los demás gobiernos, desde el punto de vista de los trabajadores, me refiero, no, no de las políticas que haya hecho el gobierno, que eso sería otro tema para, para los ciudadanos en general, yo no distinguiría cuando ha estado un gobierno o cuando ha estado otro en el sentido de, de que haya tratado mejor a los empleados públicos o, a los, o que hayan tenido mejores relaciones con los sindicatos de la función pública. A lo mejor eh, desde el punto de vista personal sí, porque eh, nos conocíamos ha habido épocas y ha habido épocas en las que he tenido compañeros de partido entonces que eran consejeros al mismo tiempo. ¿no? Pero eso no ha significado que funcionan mejor las cosas para los empleados públicos ni para los sindicatos. Volvemos entonces a la esfera de los, de los partidos políticos. Eh, ¿Cuándo te incorporaste a Izquierda Unida y, y por qué motivos? Pues cuando yo, precisamente cuando eh, dejé la ejecutiva de la UGT, eh, entonces pues eh, alguien a quien recuerdo mucho y a quien tengo mucho cariño y falleció hace unos años, que es Martín Berrio López, pues eh, me llamó Estuvimos hablando y me propuso que me integrara. Entonces, eh, Martín Berrio López y otro grupo de gente eh, estaban en Izquierda Unida, era la época de Anguita, y había un grupo de gente aquí en Cantabria, a los que yo conocía, pues, porque habíamos coincidido en, pues, en muchas luchas, en fin. Eh, y, y que, digamos, que tenía. Yo, yo sinceramente. Eh, no coincidía con los planteamientos de Anguita en ese momento. ¿cuál es que era el tema de la pinza que se hacía entonces. Pero sí que Martín Berlópez y el grupo de gente que estaba entonces eh, sí que me convencieron de que ellos eran distintos, que querían hacer las cosas eh, de forma distinta y entonces me ofrecieron ir en las listas de las elecciones eh, autonómicas para las elecciones autonómicas y acepté y entré entonces en Izquierda Unida, eh, después eh, Izquierda Unida se transformó en Izquierda y Ucán, y después pasamos a ser Idecan y después entramos en el sol, digamos, todo ese proceso que ya es más, más conocido. ¿no? ¿Por qué, bueno, en los años 90 en Izquierda Unida son especialmente convulsos? ¿Por qué se, se acaba rompiendo, creo que por el año 97? Yo, yo no soy... Como digo, un gran experto en Izquierda Unida, porque milité durante un tiempo muy limitado y realmente tengo que decir que milité más por este grupo de gente que después se marchó que por eh, la gente tradicional de Izquierda Unida. Entonces, quiero decir que aunque tuve bueno, un cierto protagonismo, pero pequeño, digamos, en esa época en Izquierda Unida, digo, en el sentido de, de que estuve en, en órganos ejecutivos, pero no tuve, en fin, digamos... Eh, un conocimiento muy grande de lo que pasaba en el día a día porque tampoco me dedicaba a ello. Pero, como digo, en Cantabria lo que estaba sucediendo y en el resto de España es que había dos almas en Izquierda Unida en la época en la que yo estuve, que, como digo, era la época en la que estaba Guita. Y había una parte de, de gente que, digamos, eh, no estaba de acuerdo con la deriva del SOE. Eh, en esos momentos y, por tanto, digamos que eh, se había marchado del PSOE o, o, o, o se consideraba la izquierda del PSOE, pero tampoco estaban de acuerdo con los planteamientos que hacía Izquierda Unida en ese momento y, y estaban, digamos, a disgusto de, dentro de Izquierda de Unida. Cuando yo entré, en esa época, cuando entré en Izquierda Unida, ya existía ese grupo que estaba a disgusto. Entonces, digamos... Sí, pues un poco, suena un poco así, pero yo ya entré directamente en el sector crítico, ya directamente de los que ya me iba a marchar enseguida. Y así fue un poco, es decir, que realmente aquello, eh, salvando las distancias, me recordaba un poco lo que yo contaba antes de cuando se unificaron el PT y la ORT, pero no había, realmente no, eran un partido único, pero eran dos partidos, pues eh, mi época de eh, cuando estuve en ya existía eso, había, en realidad había dos partidos, que funcionaban eh, de forma diferenciada. Estaban los anguitistas digamos, los que eh, seguían las directrices de, de Julián Guita, y los que no lo eran, todo ese colectivo que después eh, se marchó, y que un izquierda, y que en fin, en toda España, que eran otro partido dentro de ese partido, realmente. Eh, una vez que... Que, te, vamos, que luego a través de IZCAN hay una integración una integración en el PSOE. Eh, ¿Cuáles son las diferencias más notables que percibes entre un partido y otro? Bueno, yo tengo que decir que a pesar de que para entonces ya llevaba militando muchos años en la UGT, yo nunca había estado en el PSOE. Es decir, eh, cuando yo entré en el en, el, en la UGT, eh, la mayor parte de los dirigentes de del OGT eran miembros del SOE de hecho yo en la ejecutiva cuando entré a la primera ejecutiva de la OGT de Cantabria eran todos miembros del SOE menos yo yo era la única persona que no era afiliada del SOE y después recuerdo que entró eh, cuando comenzó también eh, a hacer sindicalismo María Jesús Cedrón después fue secretaria general del OGT y fuimos las únicas dos personas que no éramos miembros del SOE. Quiero decir, digo esto porque yo he entrado en el SOE de una manera un poco rara. Eh, la manera normal de entrar en el SOE era, para los que militaban en la UGT, la UGT y el SOE eran eh, hermanos y entrabas en la UGT y si destacabas también irías al SOE, pero yo no, la verdad es que no tuve buena relación con, con el grupo dirigente del SOE de Cantabria y aunque me plantearon un, algunas veces entrar eh, en el SOE no, no lo hice. No lo hice. Eh, cuando entré en el SOE por la vía, digamos, de esta extinción de Izquierda Unida, tengo que decir eh, que entré fundamentalmente porque era un grupo de gente con la que me encontraba a gusto. Los que entraban, no tanto el SOE tengo que decir, las cosas como son. Y, y me integré con ese, con ese grupo y estuve unos años no, no digo que a disgusto, porque a disgusto no, no estuve, pero nunca estuve como yo en la UGT eh, eh, a veces he compartido las políticas o no, pero en general he estado a gusto estoy a gusto siempre, quiero decir que unas veces ganado, han ganado mis posturas atrás no, pero siempre he estado a gusto y cuando eh, antiguo, se tomaron decisiones en los años 80 de separarse del PSOE, pues quiere decir que yo vi gente del SOE que que eran de la UGT que lo hicieron sin, con un desgarro, pero sin ninguna duda. Eh, cuando yo me integré en el SOE con, con este grupo, nunca acabé de integrarme al 100%, sinceramente. No, no, no, no porque tuviera ningún problema, sino porque, el, en general, el grupo directivo eh, del SOE, a los que conozco desde hace muchísimos años, pues porque esto es una región muy pequeñita, no me han gustado. No me ha gustado su manera de hacer política. Eh, los años que he pasado en el gobierno de Cantabria, como presidente del comité de empresa, me han hecho inevitablemente conocer muchas cosas. Inevitablemente. Es decir, porque al final eh, tienes muchos conocimientos, tienes, hablas con muchísima gente, conoces muchas cosas. Y yo, una de las cosas que, que más me han repugnado siempre y me siguen repugnando, sin que yo me quiera hacer aquí ahora martir de nada, pues es el tema de la corrupción y sobre todo el tema de la corrupción en la izquierda, ¿no? Y entonces yo he conocido y he visto cosas cuando estaba, cuando era presidente del comité de empresa, que no me ha gustado. Digo, cuando gobernaba el ganaba cuando, gobernaba, cuando gobernaba el BP, por supuesto, pero digamos que esas las daba por hechas, lamentablemente. entonces mi relación nunca fue al 100% satisfactoria, digamos, por eso digo que entré con este grupo y ya después, eh, con el paso de los años, pues bueno, estuve allí, los últimos años ya apenas militaba y luego ya lo dejé de manera un poco eh, sin estrivencias, no estaba muy de acuerdo con, eh, con la gente que dirigía el SOD en Cantabria, en genial no, no, como digo por estas razones y por otras que prefiero callarme. Y, y entonces pues eh, lo dejé. ¿En qué momento te, te das de baja en el, en el PSOE? Pues eh, si quieres que te diga la verdad no sé exactamente la, la, la fecha, yo creo que hace cinco años, seis años, pero ya hacía unos cuantos más que en realidad lo único que hacía era pagar la pagar la cuota y no. aunque.. Eh, por la vía de ese acuerdo que hubo con la integración de este grupo, yo tengo que decir que estuve durante unos años siendo miembro del Comité Regional del PSOE. Nada menos, digo así, porque digamos que no tenía méritos dentro del partido para, para eh, ser miembro del Comité Regional del PSOE. Y la verdad es que tengo no tengo buen recuerdo de esos comités regionales del PSOE. Eran comités regionales en los que había dos planteamientos. Uno era qué malo es el PP y qué buenos somos nosotros. Eso siempre es así, digamos, como idea fundamental. Y dos eran eh, unos los que están en el poder, en el PSOE, el grupo de poder, y otros los que no están y, y quieren estar. Lo cual no quiere decir que no he conocido, no haya conocido y conozco en el PSOE. Eh, gente que trabaja muy bien, y tengo amigos eh, concejales en pueblos dando la cara y trabajando muchísimo y sin nada a cambio, y en movimientos sociales, en lo que sea. Quiero decir que estoy hablando de quienes dirigen o quienes han dirigido el Partido Socialista en Cantabria. Bueno, eh, tú ahora, digamos, eh, compatibilizas tu. tu jubilación parcial con un trabajo en el, el ORECLA como representante de la parte social. ¿Cómo es ese trabajo en, en estos tiempos? Pues una de las cosas que, de las que más orgulloso estoy y que más me gusta es ese trabajo. Eh, el ORECLA como, no sé si sabéis, es un organismo, es una fundación en la que está la administración, los sindicatos y los empresarios y en el que los Trabajadores antes de ir a los tribunales ante el, el juzgado de lo social cuando tienen un problema ti, tienen que acudir obligatoriamente antes de pasar a, a jugar por ahí y hay un colectivo de, de mediadores que somos pues, eh, gente con experiencia sindical abogados laboralistas que tratamos de buscar acuerdos para eh, que no vayan para que no tengan que acudir a los tribunales los trabajadores a, a reivindicar sus derechos. Y la verdad, entonces, es un sitio muy interesante por el que pasan, pues, todos los trabajadores que tienen un conflicto, que desgraciadamente son la inmensa mayoría, ya sea un despido, ya sea que no le pagan, o una sanción, o, o una petición de las extras, o una petición del derecho, de, en fin. Y entonces, sirve para conocer la realidad de cómo está el mercado laboral de Cantabria, eh, para conocer cómo funcionan las empresas, para saber qué empresas eh, pues tienen buenas relaciones con los trabajadores eh, y tratan de cumplir la ley, que ya les favorece bastante, es decir, más con la última reforma del mercado laboral, y qué empresas no les es suficiente con la reforma del mercado laboral y tratan de engañar, eh, mentir, eh, eh, hacer eh, todo lo posible por no cumplir la ley y, y eh, eh, chantajear a los trabajadores para que puedan seguir con su puesto de trabajo, es decir, que entonces a mí eso me sirve para conocer la realidad del mundo laboral y me sirve modestamente para eh, tratar de solucionar los problemas en estos años que llevo ahí, de muchos de esos trabajadores que vienen en situaciones muy complicadas. Eh, por ejemplo, el colectivo de los inmigrantes que tienen normalmente poca relación con los sindicatos y que les cuesta mucho conocer los entresijos del mundo laboral y todo esto que tienen que hacer, pues eh, cuando. Tiene un inmigrante que ha estado trabajando durante varios meses eh, y no le han pagado o no le han dado de sociedad social o le han mal pagado o le han engañado y conseguimos que, que al final pueda cobrar o que pueda, eh, le puedan dar de alteración social, pues, pues realmente es algo que es muy gratificante. También es verdad que pasa lo, lo contrario, hay veces que te vas frustrado porque no consigues, ves injusticias tremendas y no consigues eh, mediar y conseguir que... Que el trabajador pues, se vaya con sus derechos, que muchas de sus derechos simplemente son que le paguen el salario, el salario de ese mes, no, no otras cosas, o que, o que si le despiden eh, pues tenga derecho a, a una indemnización. Entonces, ese mundo eh, que es muy desconocido, el eh, que realmente además yo creo que hacemos un trabajo gratificante, y en el que además eh, me lo puedo permitir porque. Eh, los mediadores, no, en mi caso, no solo en mi caso sino en el resto de los mediadores eh, de los, por lo menos de UGT y comisiones eh, digo porque hay algún otro sindicato y no lo no, no conozco eh, hacemos esa mediación y trabajamos yo por ejemplo mañana voy a estar toda la mañana en el Orecla y lo hacemos cobrando es decir, porque la administración paga una cantidad por cada mediación que se hace, pero los mediadores de UGT de comisiones no cobramos. Es decir, eh, En mi caso concreto, por ejemplo, pues el dinero que, que a mí me tendrían que pagar pues va a la asesoría jurídica de la UGT para que la gente con menos recursos, eh, trabajadores con menos recursos, puedan tener abogados cuando tengan que ir al juzgado social, porque los servicios públicos de los sindicatos eh, son unos aparatos en los que cada vez más potentes, que tienen muchos abogados y que desgraciadamente, tanto en lo que tengo en comisiones, con las cuotas de los afiliados solo, no, no da para pagar eh, a los abogados. Entonces, para mí es algo muy satisfactorio. Primero digo porque me gusta, creo que hago una labor eh, para mí gratificante y que veo el resultado ahí, y encima además eh, lo que cobro pues va para un. Eh, algo que, que que va a servir para que trabajadores puedan ir a, a jugar con un abogado que les represente que les, y, y que puedan conseguir los, los derechos que se que han arrebatado en las empresas. ¿no? Entonces, es un trabajo poco conocido, en el que llevo ya un montón de años y que me gusta mucho. Bueno, y para ir finalizando y antes sí. abrir el micrófono... La pregunta obligada para todos los que se quita en esta silla, ¿no? Pues, ¿ha merecido la pena esto de militar y cuál es tu percepción desde el presente? Yo, yo creo que siempre merece la pena militar. Eh, en mi caso, por supuesto que merece la pena. Quiero decir que eh, probablemente si sí, eh, cuando empecé en la universidad me hubiera dedicado a estudiar eh, y no a militar, pues probablemente mi vida hubiera ido por otros eh, derroteros y no sé lo que hubiera pasado. Pero mmm, la mayor parte de la gente que he conocido, mmm, desde eh, mi pareja, eh, mis amigos, la gente con la que me relaciono, mmm, la he conocido la mayor parte la he conocido eh, militando. Eh, gente con la que estuve entonces, cuando bueno, tenía 18 o 20 años, eh, que empezamos ahí, con esas inquietudes que teníamos de joven y por, yo siempre digo medio en broma, pero también medio en serio, que en realidad cuando yo empecé a militar y a algunos jóvenes nos pasaba lo mismo, fue porque yo estaba, como os he contado antes, estaba en el instituto y vinieron unas chicas para mis 16 años muy atractivas y entonces pues eso me animaba a, a, a interesarme por esos temas. ¿no? A partir de ahí, pues he conocido a muchísima gente, alguna gente con la que sigo teniendo amistad y pasados 40 años, y que eh, la mayor parte de eso, de, de esa gente, no me ha decepcionado, sigue militando en sitios diversos, quiero decir que, que hay algunos, eh, que están en movimientos ecologistas Florin, que estuvo la semana pasada aquí, fue un compañero mío también de magisterio, que aquello era un un vivero de, de, de revolucionarios, entre comillas. Eh, otra gente eh, pues ha estado en Comisiones Obreras, por ejemplo, he tenido, eh, y tengo pues, muchos amigos, porque una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho, y por la, que he peleado, es por la unidad de izquierda. Y, de hecho, Pique, que está por ahí, que, que estuvo en la ejecutiva de Comisiones Obreras, una de las cosas de las que más me siento satisfecho y de que yo eh, puse mi granito de arena, y él también, claro, es en la época que él estaba en la Ejecutiva de Comisiones y yo en la de UGT en España UGT de Comisiones se llevaban a matar en la época se llevaban a matar, y sin embargo en Cartabria conseguimos Bedanzo Diego estaba entonces de Secretario General de Comisiones que aquí nos llevábamos bien, teníamos una buena relación porque lo que pensábamos era eh, lo fundamental de la unidad de los sindicatos para defender a los trabajadores ¿no? Entonces digo, he conocido muchísima gente entonces, por supuesto que no, nunca he dudado, nunca he dicho si hubiera ido por otro camino. ¿He cometido errores? Por supuesto que sí. Eh, ¿He tomado decisiones equivocadas? Por supuesto que sí. ¿He hecho cosas que, eh, pensándolas bien, quizá eh, se podían haber hecho de otra manera? Por supuesto. Antes, cuando eh, comentaba lo del Partido del Trabajo de la Joven Guardia Roja, pues nosotros con 20 años, Isabel Tejerina, de, de que hablábamos antes, eh, pero incluso a muchas otras personas que han, que han pasado eh, por aquí también, que fueron compañeros eh, eh, míos en el PT, éramos maoístas y creíamos que eh, la revolución consistía en, y por eso nos llamamos Jóvenes Guardias Rojas, como los jóvenes Guardias Rojas de China, ¿no? pues en, en, en que el paraíso era la China de Mao. Bueno, pues bien, evidentemente estábamos confundidos. ¿no? pero siempre hemos eh, peleado por lo que creíamos que era la libertad, siempre hemos peleado por lo colectivo y no por lo individual. Y en ese sentido eh, pues estaré orgulloso de pocas cosas, pero eh, nunca he peleado por cosas individuales mías. Es decir, nadie podrá decir que eh, a cambio de un puesto que me dieron no sé qué sitio ha renunciado a no sé qué otras cosas. No, yo pienso que he tenido mi trayectoria modesta como tiene que ser lógicamente porque que, por, mi, mis capacidades y mis intereses pero yo no estoy en la repetición en absoluto y me alegro mucho de, eh, de la trayectoria que he tenido aunque por supuesto claro que cambiaría cosas por supuesto que sí muy bien ¿quiere eh, si que comentemos alguna cuestión Tino? Yo utilizando la metáfora antes de Nacho de la hidra de organizativa del PT me, me gustaría que nos, hablaría eso, nos hablarías un poco de esto, ¿no? esta capacidad que tenía el PT de, de crear organismos ¿no? y, y un poco intentar ver la imagen de todos los aspectos que fuisteis capaz de cubrir. Pero eso tenía que ver con dos cosas: una, que éramos, como he dicho, un colectivo de gente pocos pero muy agarridos, y otra, que éramos maoístas. Sin saber muy bien qué era eso de maoísta, pero éramos maoístas. Y entonces. Nos enseñaban que en el maoísmo, que Mao lo que decía era eh, el, partido, el, partido, el partido de la vanguardia que éramos nosotros, pero luego había que ir creando organismos eh, para que el resto de los ciudadanos que no iban a poder estar en el partido de, de los cuadros eh, pudieran participar y hacer la revolución. Y entonces, pues, evidentemente, y, eh, pues, lo que sé, por ejemplo, la, antes lo comentaba, ¿no? la Asociación de Consumidores de Cantabria que todavía existe, pues la creamos nosotros. La creamos nosotros, o, o, o sindicatos como el de la CESUR, que tuvo un papel en la transición, digo, fundamentalmente en la construcción importante, pues lo creamos nosotros. Íbamos creando, el sindicato este de estudiantes universitarios, lo que he comentado antes de, del festival este, pues lo creamos nosotros. Fuimos creando una serie de organismos por nuestra vena maoísta, que sin saber muy bien lo que era eso, ¿no? Eh, quiero decir que, porque yo realmente éramos un grupo de gente que no sabíamos bien lo que era el maoísmo, teníamos el libro rojo de Mao, que, y de hecho yo un día comentando para, para este día con Nacho, que cuando iba a Madrid eh, íbamos a la embajada china. Yo iba a la embajada china y nos conocían y nos, nos daban libros, libritos de Mao y estas cosas, libros que luego traíamos aquí a, a Cantabria. Entonces coincidían las dos cosas, que éramos eh, un grupo de gente, digamos, en fin, no, no lo digo por mí, sino por el grupo ese de gente eh, muy capaz, que como se ha mostrado después, es decir, ¿no? Es decir, como gente muy saltejerina Tejerina o Charo Quintana, o en fin, otra mucha gente que está por ahí eh, en la administración o en ONGs o en cantidad de, de organismos eh, participando y, y quedamos una gente muy echada para adelante. Yo una cosa que comento para que veáis, eh, antes os he comentado esa barbaridad. Visto desde fuera que era tratar de crear un sindicato de soldados en el ejército. Que era... Pero nos decían, hay que crear? Yo dije pues Y yo me fui a la familia a crear, iba con mis, con mis panfletos en el ejército. Y los metíamos en las taquillas y esas cosas. Pues eso. O, o por ejemplo, eh, una de las cosas que hacía que te curte, es que yo sí que recuerdo que cuando cometíamos un error, no hacíamos una tarea que se nos encomendaba entonces, pues eh, nos obligaban a tirar panfletos delante de la comisaría con el riesgo que, que conllevaba, pues eso. Hacíamos ese tipo de cosas que eran eh, poco absurdas también vistas desde, desde esta perspectiva pero éramos gente, digamos, con ideales, con ganas de hacer cosas y con capacidades. Bueno, bueno do, dos sugerencias, sabes ver que nos podrías comentar sobre ella. Una es... Eh... Si de los años digamos 80 y a, a las fechas actuales, eh, la perspectiva de, de, de la gente obrera en aquellos años digamos tenía eh, eh, una, una idea de base de, de clase, o sea, había más, un, bastante diferencia entre las clases ¿no? y eso parece que ahora está fulminado, porque las, las clases siguen existiendo. Y esa es, eso, ¿qué opinas de ese planteamiento? Y la otra es: eh, desde el punto de vista ciudadano, parece que es, eh, ha habido eh, una percepción de que los sindicatos eran muy distintos. Eh, los sindicatos, por decir así, de los controladores aéreos, que de la construcción, que de la banca, eran como, era, como mundos distintos. Defendían sus intereses, pero no lo global, digamos así, ¿no? simplemente alguna reflexión sobre esos dos puntos de vista no, es muy interesante eso eh, qué es lo que ha cam Han cambiado dos cosas fundamentalmente, dos una, que era importantísima existían grandes empresas y la cuna del sindicalismo es eso las grandes empresas yo aprendí mucho cuando empecé en el sindicalismo cuando iba a lo que entonces se llamaba la Quijano, quejano o cuando iba a Esñace o cuando iba a forjas y aceros, porque había unos grandes comités de empresa, eh, con poder, digamos, con poder en el sentido de que tenían muchas obras sindicales, eh, mucha capacidad eh, de, de hacer cosas, eh, reunían a los trabajadores, hacían asambleas, sabían que cuando había una huelga era una huelga, había una huelga. O sea, por ejemplo, una de las cosas que eh, a mí me llamaba la atención, ¿no? cuando eh, las primeras asambleas que, que yo hice en las grandes empresas, claro, yo no, no era el mundo en el que venía, era cuando se convocaba una huelga, eh, no se discutía, por una reivindicación de la que fuera, no se discutía, se votaba, por supuesto, pero luego no se discutía si uno tenía derecho o no derecho a hacer huelga o no hacer huelga, se había votado y se había acabado toda la historia, es decir, eh, hacía una huelga, para conseguir derechos, o lo que fuere, de, de los trabajadores. Por tanto, nadie, nadie tenía derecho a no hacer la huelga. No había esa libertad individual, digamos, ¿no? eh, Las grandes empresas han ido desapareciendo. Claro, ¿qué sucede ahora? Yo, yo no puedo criticar a los trabajadores cuando tengan conciencia de clase. Mira, en Orecla me encuentro todos los días trabajadores eh, que son autónomos. Es decir, que trabajan por una empresa, pero que en realidad eh, Tienen clase alta a ellos, y que son autónomos. Claro. Y, y esta mañana se lo comentaba a un compañero. Eh, ayer me, eh, me dijo de la Orecla un abogado, que en un despacho de aquí de Santander, que un familiar suyo había entrado a trabajar. En un despacho famoso, de un abogado famoso de Santander. Y yo le dije, digo, claro, para, eh, cobrando nada, 400 euros. Y dijo, no, pagando pagando. Es decir, claro, es muy difícil. Tener, o sea, Pagan, ¿por qué? Porque dicen, bueno, es que vas a estar trabajando, vas a conocer gente, bueno, entonces... O sea, entonces, claro, el mundo laboral realmente ha, ha cambiado muchísimo. Es que no tiene nada que ver. Entonces, eh, eh, el mundo de eh, los servicios de empresas pequeñitas, de eh, la hostelería, los servicios en general, el comercio... Eh, es que es muy difícil el conciencia de clase ahí. Es muy difícil. Además, pedirles a la gente es muy difícil. Yo, los conflictos que veo todos los días eh, no son. En las grandes empresas el conflicto era porque eh, tú querías conseguir más derechos, podías reivindicar algo, o porque eh, había un problema o que querían despedir gente, o lo que fuere. En las pequeñas empresas el problema es que los contratos son de media jornada y trabajas, como también me decía el otro en Ole un contrato de media jornada, 12 horas. Media jornada. Ese es el problema. Y que además. Eh, a veces te pagan con dos o tres meses de retraso. Es decir, que yo no les puedo pedir a esos trabajadores que tengan conciencia de clase. Es muy, es muy complicado. ¿no? Quiero decir, en ese entorno, porque la conciencia de clase también se aprende. Yo no iba a esa empresa en la que eh, eh, entraban a trabajar en esas grandes empresas como aprendices, porque muchos entraban, su padre también trabajaba, y eso lo, eso lo mamaban. Ahora, desgraciadamente, el mundo laboral, no en Cantabria, no en España, sino en general. Está mucho de... Y entonces, el eh, papel que, también, que tienen los sindicatos en crear esa conciencia de clase es muy complicado. Es muy complicado. Yo sé que eh, mucha gente es muy crítica con los sindicatos de clase, con objetivos y con comisiones. Y yo también soy crítico, quiero decir, porque hay cosas que no me gustan. Que las veo. Pero también sé lo difícil, lo difícil que es eh, hacer sindicalismo en las, en las pequeñas empresas. Muy difícil. En las, en las grandes empresas es relativamente fácil pero es que apenas quedan grandes empresas en las pequeñas es muy complicado porque no te dejan entrar porque los trabajadores cuando vas a hacer unas elecciones sindicales de una empresa de seis trabajadores los trabajadores miran y porque mira eh, ayer tuve una demanda en el orecla de un taller de, de Camargo porque habían despedido a tres trabajadores de la UGT porque a tres no a tres trabajadores que se habían reunido en la UGT para ver si hacían una candidatura para presentarse a las elecciones sindicales. Ni siquiera porque se habían presentado a las elecciones sindicales. No. Habían ido a una asamblea, a veces se presentaban, alguien se había chivado, despedidos. Ese es el mundo en el que estamos, el mundo laboral en el que estamos. Es tremendo. Es así. que es. Entonces, trabajar en ese mundo, digo desde el punto de vista sindical, es muy complicado. Pero ¿Cuál es la reacción del sindicato ante esa actuación, claro, situación? Es, es que el sindicato, quiere es el sindicato? Claro, el sindicato. Es decir, eh, cuando yo estaba en, el, en la ejecutiva de UGT era, y en la de comisiones, éramos un grupo de 8, 10, 12 personas liberadas, es decir, que nos dedicábamos todo el tiempo a eso, porque trabajábamos en grandes empresas que compañeros nos ha sus horas sindicales para que pudiéramos trabajar allí. Eso ya no existe, porque no hay grandes empresas. Entonces ahora, las ejecutivas de los sindicatos se forman con fundamentalmente empleados públicos, funcionarios. ¿Por qué? Porque es el único sitio en el que tienen horas sindicales y tal. Claro, como yo decía antes, sin criticar, porque yo soy empleado público, pero es que no tiene nada que ver el mundo de la función pública con el mundo iba a decir el mundo real, con el mundo de la empresa privada, ¿eh? no tiene nada que ver. Entonces, esas son las ejecutivas de los sindicatos, los dirigentes de los sindicatos. Realmente hay, claro que dicen, es que en la ejecutiva de UGT o en la ejecutiva de comisiones no hay una limpiadora, de. porque es imposible, no puede haberlo, no hay un trabajador de la hostelería de no sé qué, no. Si lo hay, es porque están pagando desde el sindicato, con lo que eso conlleva, porque también es un mal planteamiento. Ahora, desgraciadamente, en las ejecutivas de los sindicatos, hay gente a la que está cobrando del sindicato. Y eso genera además un problema, que es que al final eres un dirigente sindical pero no última es un trabajador del sindicato. Y como trabajador, pues también estás a reindicar tus derechos y a... yo que no quiero trabajar más de mis horas y no quiero... en fin. Es muy complicado. Eh, no toda la culpa es de los demás. También los sindicatos, yo creo que tienen que hacer una la conversión que creo que lo están intentando, tímidamente, pero lo están intentando tanto UGT como Comisiones Obreras, pero es muy difícil, es muy complicado. Y al final, eh, la mayor parte de los afiliados de UGT o de Comisiones Obreras, esos trabajadores, como decía, que trabajan a media jornada y trabajan 12 horas, pues eh, pagan unas cuotas muy pequeñitas, porque cobran muy poquito dinero. Y con eso, yo antes contaba la seguridad jurídica, la asesoría jurídica de un gestor de comisiones no la pagan los afiliados. Porque no, no, no. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se consigue ese dinero? Pues se consigue ese dinero por las vías que he dicho a la auricla, u otras veces, consiguiendo subvenciones de las administraciones. ¿Qué dices, pues no debería tener subvenciones, ya. Porque las subvenciones, no te digo que te den una subvención a cambio de algo así directamente, pero inevitablemente... Pues eh, hay unas contrapartidas, aunque no sean explícitas. T Todo eso, digamos, que es eh, un terreno muy complicado en el que ahora mismo se, eh, se mide el mundo laboral. Y luego hay un problema real de los sindicatos. Y es eh, la mayor parte de los cuadros sindicales, como en mi caso, se están jubilando. Y los jóvenes tienen una situación de precariedad que no están en condiciones de, de dirigir el sindicato. Entonces, dirá, es que son? Gente de. a veces esa crítica, no, de grandes empresas y gente mayor, claro, porque son los que quieren, son los que quieren participar en eso, en el, los jóvenes ni pueden, en muchos casos, ni quieren, por, porque ellos tienen otras motivaciones. Yo soy de que. Le, es así. Y luego, no, ah, perdona, no me quiero. Eh, claro, eh, mira, en, en el gobierno de Cantabria. Yo, yo he sido presidente de Comité Empresa muchos años, y otros años han sido comisiones. Vale. Ahora, el sindicato mayoritario se llama TU tú". TÚ, que es un sindicato de empleados del gobierno de Cantabria, y que se llama TU porque su, eh, su ideología es para ti. los demás no nos importa. Yo trabajo para ti, no, no para vosotros. ¿no? TÚ, ¿sabes? Ese es el sindicato mayoritario. Pero es que tú te vas a, a, a Hacienda, o te vas a no sé qué, o te vas a tal, o te vas a, a los bomberos, o te vas a la policía, o te, y cada vez hay o, o te vas, yo soy un trabajador de la sanidad, pues en la sanidad hay sindicato médico, sindicato enfermera, sindicato auxiliares sindicato aceleradores, sindicato... Pues desgraciadamente ese es un modelo, pero que está triunfando, que está triunfando. Es decir, que cometerá muchos errores de subjeto y comunidades, los pues cometerá, pero... pero ese sindicalismo corporativo mucha gente dice no yo, yo lo mío el tú ese que le digo yo lo mío si yo soy enfermera pues me voy al sindicato de enfermeras por qué voy a ir a la OGT a la comisión ¿No? entonces ese, ese es un problema grave porque claro luego cuando vas a reivindicar solo reivindicas cosas de, de las enfermeras o de los médicos o de los sí hay dos cosas eh, la primera es qué aprendizaje has sacado de, del sectarismo en, en distintas fases de tu vida y la segunda iba relacionada con el hospital psiquiátrico. Si sí, aquí en Cantabria has, has conocido o se ha practicado lo que en, en esa época se conocía como antipsiquiatría hubo tendencias divergentes en la práctica. Eh, eh, no me quiero extender porque es muy tarde y, y, y es un tema que a lo mejor a muchos de vosotros nos interesa. Lo he dicho antes de pasar, a mí la psiquiatría es un tema que me apasiona, que me apasiona, porque los enfermos mentales son un sector absolutamente marginal de la sociedad, desconocidos, con eh, muchísimos problemas, eh, que encima además la gente les tiene miedo, en fin, todo eso que se habla de todas estas cosas y tal. Y yo he conocido gente estupenda, gente magnífica y, y también impresentables, como en todos los sitios, ¿no? entre los enfermos mentales. Eh, el hospital de Parallas cuando cuando empezó eh, estaba en, eh, en marcha las ideas de antipsiquiátrica eh, eh, y el grupo cuando he dicho antes que había un grupo de gente muy maja entre ellos había algunos psiquiatras eh, que venían de ese, de ese mundo y se han hecho cosas se han hecho cosas modestamente quiero decir de hecho el modelo del hospital Parallas era ese no es un modelo vertical no sé si lo conoces, pero vamos bueno, si lo conoces, porque está cerrado, pero eran pabellones eh, con pocos eh, eh, pacientes, eso sí, solo hombres, que fue una pelea que tuvimos, porque los hombres en un lado, las mujeres en otro, ahora ya es mixto, y entonces, a mí ese es un terreno en el que dentro de la militancia también me he movido, peleé porque eh, eh, en su día se constituyó la Asociación de familiares de Enfermedades Mentales, que ahora tienen una trayectoria muy interesante y entonces pues, eh, en fin, no me quiero extender porque yo creo que es un tema, digamos, un poco particular, pero es un tema que me interesa mucho y el otro, ya se me ido, el otro que me dijiste. Sí, sobre el sectarismo, ah, si ves algo, con connotación negativa, pero si, si tú ves algo de positivo o de necesario, no No, no, no, el sectarismo es una cosa absolutamente negativa. O sea, hay más de estupidez que... Pero vamos, de absoluta estupidez, de absoluta sí. estupidez. Eh, yo eh, lo justifico, en mi caso, en, eh, eh, los demás, en que éramos muy jóvenes, quiero decir, bueno, al final todos somos sectarios de una manera u otra, y a veces es un poco inevitable, cierto sectarismo, antes cuando comentaba, pues eso, eh, entre UGT de Comisiones, yo, yo he vivido épocas en las que, bueno, es que los de comisiones eran, eh, y los de UGT eran, es que una, era un absurdo, pero era así, yo creo, y siempre lo digo a todo el mundo, que eso es algo que tenemos que tratar de evitar, o sea, es muy fácil, ¿sabes? Nosotros somos los buenos y los demás son los... La culpa, es de la culpa siempre es del otro. El sectarismo es una cosa terrible. Y en la izquierda, y en la izquierda radical, ha sido para mí una de las mayores enfermedades que, que, que existe. Y todavía, ahora, todavía ahora. Mira, esta mañana, antes se lo comentaba a Nacho, me ha ofendido muchísimo. Hoy ha publicado un artículo que no he leído, eh, Nicolás Artorius. Eh, pero vamos, por lo que comentaban, era hablando de que él estaba en contra de los nacionalismos y que por tanto estaba en contra de la independencia de Cataluña y que el nacionalismo de izquierda. No sé qué. Bueno, pues he leído que un tuit que, de un dirigente de Podemos que decía: Ahora sacan a pasear a la momia del 78. Claro, uno puede estar o no de acuerdo con Nicolás Sartorius, pero llamar de momia del 78. Me parece eso. muy sectario, muy ofensivo y muy ignorante. Es decir, Nicolás Arton es una persona que ha, ha peleado eh, por las libertades, que ha estado unos años en la cárcel y que ha, luego uno podrá estar o no de acuerdo con sus planteamientos, que es otra cosa distinta. Yo en unas cosas estoy de acuerdo y otras no estaré de acuerdo. Eso es otra cosa. Pero eso es el sectarismo. Es decir, no está de acuerdo conmigo, es una, la momia del 78. Bueno, pues eso. Muy bien. Bueno, pues... Eh... Hasta Aquí informaros de que la próxima semana no, no habrá ciclo de militancias, porque eh, será pues el día festivo, el 1 de noviembre, y la actividad se retomará el miércoles el miércoles 8 con la presencia de Carmen Díez, ¿no? pues persona también con una larga trayectoria militante del ámbito de las organizaciones de derechos humanos, pacifismo y ecologismo. Claro. Si pues, va a haber visita guiada a la exposición de Cajas Negras del Exilio el día 2 a las 6 de la tarde. Pues, si queréis ir, os en una filiada y si no podéis ir en los horarios que yo no me acuerdo cómo eran, mañana y tarde, están en la página web de la Horáfina, podéis ir a visitarla también en cualquier momento, pero, eh, pues,